Bueno, estamos acá en nuestro programa Chutis con mi querido amigo Jorgito Hidalgo, actor, tiene una formación increíble este tu currículum, porque bueno, tienes formación en artes escénicas, en pantomima, en actuación, en títeres, has hecho títeres, títeres también. Títeres también, hermano. Yo pienso que el recorrido del actor tiene que ser muy integral, entonces necesitas conocer de todo, ¿ya? incluso he hecho producción, he hecho dirección, he hecho cámara, he hecho luces, no de manera profesional, pero uh -huh. yo creo que el actor tiene que conocer un poquito con la gente con la que va a trabajar también. Entonces, ahí puedes darles lo que necesitan, en el momento de agarrar una cámara, qué sé yo. Entonces... Claro, por eso también te han, te han llamado recientemente para hacer una película, digamos, de nivel internacional. Estás trabajando en ella. Estás en, eh, trabajando en Colombia, eso podemos decir. Eso sí podemos, Se, podemos decir. ¿no? ¿Cómo sí. fue que te llamaron ahí? Estamos haciendo en Colombia eh, la, la teleserie más grande que se ha hecho hasta ahora en Latinoamérica, se llama La Reina del Sur, y ahí es una, es una teleserie eh, de Telemundo, pero que la compró Netflix. Entonces, va a salir por la cadena de Netflix. Wow. Y, bueno, obviamente, por cosas contractuales, no te puedo decir muchos detalles. Lo que puedas. Decimos lo que puedas. Lo que se pueda. Lo que se pueda. Por ejemplo, eh, has estado grabando en Bogotá. Hemos estado grabando en Bogotá. Un, hace un mes hemos estado ya metidos ahí. Todavía falta un par de cosas que hay que grabar. Ya. Eh, me llaman precisamente por el por, uno por el tema del currículum, no, que al final dicen, ¿y quién es este que ha hecho tanto y nadie lo conoce, ¿no? <risa> Eso es lo chistoso. Claro, Has claro. hecho mucho, pero nadie te conoce, ¿no? es paradójico. Sí. Pero bueno, es, así así es la cosa, digamos, en este negocio y me llaman y me hacen la prueba, no me dijeron para qué era. Uh -huh. Siempre son así muy muy muy, muy. Muy ocultos con sus cosas. ¿Y la prueba la hicieron a la, distancia? La, ah, sí. A distancia. Eso ah. es lo lindo también de la pandemia. Y perdón ah. que diga lo lindo, sí, pero sí. tiene sus ventajas. ¿Podemos hacer ahora castings a nivel internacional? Con Zoom y con eso. Que antes no se hacía. Ah. Necesitabas estar presente. Uh, claro. Te querían ver, ya. pero ahora como que no se puede. Ya. Y eso te ha dado la posibilidad de abrirte. Entonces, a mí me ha dado esa posibilidad. Me hacen el casting desde Bogotá. Y quedo, quedo escogido para hacer este papel. Qué magnífico. Que es el... Eh, digamos que es el papel más fuerte en el, en, del, del, del crew boliviano, del, del elenco boliviano. Entonces yo encantado de la vida, pues, y además nerviosísimo por la responsabilidad ¿no? claro, de, claro. de llevar la batuta para esto, y a Dios gracias me ha tocado trabajar con lindos compañeros. ¿Has que, estado que, viviendo en, en Colombia? No viviendo, pero hemos estado ahí... Un buen tiempo. ...hoteleando. Hoteleando, un buen tiempo, ¿no? Un tiempo Pero sí. también me contabas que la pandemia te dio, bueno, esta cuestión de, de poder dar clases, ¿no? Sí. Estás dando clases. Sí, eh, sí, sí, No sé si en este momento, pero has dado talleres. Mira, hemos dado... Eh, desde hace mucho tiempo que doy talleres de teatro, porque me, me gusta... De actuación. De, de actuación, actuación. En actuación. general. No teatro específicamente, de actuación. Porque yo entiendo que la actuación es... Eh, es muy transformadora, es un método impresionante para poder conocerte. Ajá. Y entonces yo, esto yo lo recomiendo siempre, todos deberíamos tener un, un cursito de actuación claro. para entender el cuerpo, para entender con lo que estamos todos los días, que es esto, ¿no ve? Excelente. Te, te puedes quitar la ropa, pero no te vas a quitar la piel. Bien. no Entonces es, es eso, y es con la piel con la que trabajamos. ¿no? Entonces he estado dando los talleres y de repente sale lo de la pandemia, complicado, pero lo hemos logrado, hemos hay, se han generado nuevos métodos, un nuevo lenguaje, una reinvención una vez más del, del, del tema actoral. Y nada. Hablando de pieles y hablando de, de generar una nueva personalidad, vamos a ver este, este también cortito eh, eh, sobre el travesti. Cuéntanos sí. de este personaje. Se llama, se llama René. René. Sí, pero es René con doble E. Con Entonces, los, eh, ah, ya. es una, una suerte de, de crítica, homenaje, lo van a ver de muchas maneras porque eso es precisamente como hemos querido generar esa ambigüedad en este, en este personaje eh, muchos, muchos verán que es, eh, que es algo eh, que, que atacamos, muchos verán que es algo que, que rescatamos Depende de la óptica de cada quien. Ahora no te olvides que es cuestión de ópticas, ¿no ve? Claro. Entonces hemos hecho este personaje que yo quería hacerlo hace mucho tiempo. Es el, el clásico travesti, eh, pero viejo, muy viejo. Entonces, ¿cómo, cómo encaras la belleza? Porque el, el drag queen, el travesti, es muy, muy, muy, muy. se enfoca mucho en la belleza ¿no? física, la belleza eh, eh, visual. Y eh, este, este personaje notas que ya no tiene esa belleza, pues. ¿No? Entonces, cómo enfrenta eso, ¿Cómo, cómo ve eso, cómo siente eso. Y, y, y hay una frase que me gusta mucho cuando habla de nosotros somos la parte hermosa y glamurosa del, del, del movimiento, pero eh, pero no, pero en realidad no nos quieren, dice él mismo, dice no nos quieren, les damos asco Ajá. y podemos aparecer en cualquier charco botados cualquier día. Wow. Entonces es, es, es fuertecito eso. ¿no? Ah, una pregunta, eh, los textos, de, por ejemplo, de esta obra, ¿quién, quién los escribe? Yo los he escrito. ¿Tú eres el autor? También, sí, señor. Sí, no sí. siempre, pero no, en no, este no. caso no, no. sí. En este caso sí, porque como te digo, este también es otro de los trabajos que han salido durante la pandemia, entonces con los con los recursos de casa se pueden hacer cosas muy lindas. ¡Qué lindo! Muy no, lindo. ¡Qué hermoso! Entonces, Ahora hay que aclarar a la, a la familia de Chutis que Jorge Hidalgo actúa acá y vamos a poder pasar... Un, un, un retazo, digamos, Un pedacito, ¿no? claro. Porque son, la obra, ¿cuánto dura? Son, son son cortometrajes de cinco minutos, más o menos. Cinco minutos. Sí, pues son ya. cortos, pero eh, bueno, con, con un minutito ya entiendes de qué se trata. ¡Qué hermoso! Y bueno, los que quieren pasar por mi, por mi Facebook, el, el, mi página de Facebook está ahí abierta y ahí están los, los, eh, los videos completitos para que los puedan ver cuando gusten. Vamos a verlo en acción, entonces, <risa> a Jorgito Hidalgo, mi querido amigo. A quien no veía hace tanto tiempo, te felicito por todo Gracias. lo que estás haciendo. Gracias, Pronto te vamos a ver en Netflix y eso también es, es un orgullo que un actor boliviano esté en esos niveles. Gracias, papá. Vamos, hermano, eh, en nuestro programa Chutis, con esta obra, no solo de actor, sino también escribiendo la obra Jorge Hidalgo. Somos las reinas. Hasta que, cualquier día podamos aparecer golpeadas en medio de un charco de sangre, con la cara partida.